Hola amigos y amigas, bienvenidos a este vídeo, el motivo de hacerlo es porque he visto que el navegador Opera ha integrado en su barra lateral lo que es el chat GPT o GPT y chat Sony, todos los chats de inteligencia artificial que más uso, pero no os quiero entretener más, vamos a ver cómo funciona esto en el navegador mencionado. Vamos a ir a buscar Opera, la página oficial, vamos a ver qué tal es todo, vamos a ir a, vamos a, ir a descargas, ver todas las descargas para encontrar la de 64. Bit, en mi caso Windows. Si nos dice que puede dañar nuestro ordenador, ni caso lo dice prácticamente con todo. Eh, lo que hay que buscar el archivo, ¿vale? Es este, doble clic y comienza ya lo que es el, el gestor de instalación. Bueno, pueden elegir la ruta de instalación. En fin, esto es el blend y lo hacen a, a vuestro gusto todo. Voy a darle a aceptar. Como es un navegador ya de reconocido prestigio, no creo que me instale cosas indeseadas voy a darle así la primera vez, siguiente, siguiente, no quiero intro ni cosas ahora mismo, empezar a navegar, bueno según he leído debería aparecer aquí en esta barra lateral, como no sale, vamos a ir a configuración, vamos a bajar del todo hasta haber avanzado, le damos a la flecha izquierda o el triángulo S. bajamos hasta encontrar ahí, acceso anticipado, activamos el interruptor y ya podemos, bueno por defecto no viene todo activado, esto se lo leen si quieren más información, si no el vídeo se va a hacer muy largo si lo leo todo. Bien, pues ya podemos ver aquí ChatSony y lo que es eh, ChatGPT. Vamos a probar ChatGPT primero. disculparme si no lo pronuncio bien. Aquí ya yo ya tengo cuenta. Si no tienen, pues tienen que ir a, a SINAP, vale para registrarse y luego volver y entrar a loguearse. Yo tenía una cuenta de Google, esto me lo voy a saltar puesto que es iniciar sesión como en cualquier página, con Google, con vuestro correo o como sea. Ya me he logueado, me aparece esto, le voy a dar a Next, doy a Next, le doy a Don y ya tengo el chat GPT como podía tenerlo en la página web en, el en otro navegador. Fijaros la comodidad que hay, que lo tengo aquí en la barra, abro, si le doy al PIN pues tengo lo que es la página web que estuviese viendo y aquí la herramienta a la izquierda. Con Chatsony pues sería exactamente igual. Si desactivo el pin, pues se me va a quedar parte de la página web detrás. Además, cuando entramos en la versión completa tenemos aquí los iPrompts. Que además van cambiando dependiendo del contexto. Por ejemplo, si yo estoy aquí en una noticia de Fórmula 1, tengo que me hable de forma corta sobre este artículo. y Me cree un tweet. Lo único que ocurre es que me está eh, contestando en inglés. Con Chatsony igual. No sé si es porque está recién integrado, pero no aparece directamente lo que es el chat. Tenemos que buscarlo, navegar un poquito. Ahora sí, voy a cerrar Opera y luego lo voy a volver a abrir a ver si me sale ya directamente el chat. Pues no. O sea, cada vez que entro a Chat Sony tengo que estar buscando, por lo tanto eh, todavía no está bien integrado. Bueno, este es el chat, lo único que tiene para que estas voz, para dar órdenes sin tener que escribir. Además también crea imágenes. Tenemos los datos de Google, también integrados, cosa que no tiene el chat GPT, que podemos activar y desactivar. Tenemos personalidades, para que las respuestas se adapten mejor a nuestras necesidades. Las imágenes, por supuesto, se pueden descargar. Podemos copiar al portapapeles las respuestas, incluso editarlas. Bueno, decir que la barra lateral está bastante interesante, es muy similar a la que tiene Vivaldi, aunque prefiero la de Vivaldi, porque puede ser integrar cualquier cosa, cualquier página web. Y ver, si, si lo desea, esa página web en versión móvil. Y a esta veo que le faltan todavía muchas opciones. sí que podemos ocultar, por ejemplo, Chasonic. vamos a hacer que la barra se oculte automáticamente. Y al situar el punto de ratón, pues aparece. Bueno, pues ya lo hemos visto. Espero que os guste. Ha sido un vídeo un poco improvisado. Espero no haber aburrido mucho. Simplemente ir a compartir esta noticia con ustedes. Y que vieran así un poquito cómo funciona. Muchas gracias por la visita.